Silencio. Pues muy buenas tardes a, a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de charlas diversas. Eh, la verdad es que hace mucho que no estábamos con, con todas vosotras y vosotros y también es verdad que os echábamos mucho de menos. Hemos querido que pasaréis un verano tranquilo y relajado sin estar pendientes del Zoom y quizás se nos haya ido un poco de las manos, también es sí. cierto. ...aunque hemos procurado manteneros informados en nuestras redes sociales... ...a la que os recomiendo, os acerquéis. De hecho, aparecerán los enlaces en el chat, al menos eso espero... ...un alma caritativa, por favor, que, sí, sí. que los ponga en el chat. Y os cuento, la red estatal de hermanos y cuñados... ...ha vuelto al trabajo hace unos días eh, para analizar el curso pasado... ...y buscar nuevos objetivos, nuevas metodologías, nuevos espacios, etc. Todo para consolidarla como un instrumento tremendamente positivo para mejorar la vida de nuestros hermanos, cuñados, sobrinos, primos, tíos, amigos, etcétera, Pero también nuestras propias vidas y las de nuestras familias. Y para fortalecer, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestras asociaciones y federaciones, a Plena Inclusión y al movimiento asociativo en su conjunto. ¿Qué mejor manera de comenzar este nuevo curso que con esta charla diversa, donde contaremos con Carmen Laucirica, presidenta de Plena Inclusión, Junto con Aroa Martínez y Raquel de Miguel, portavoces de la red estatal a las que a continuación presentaré y daré la palabra. Pero antes, para aquellas y aquellos que os conectáis por primera vez y queréis saber algo más sobre la red estatal, os pediría que por el chat, por el privado, si queréis, nos enviarais vuestro contacto, teléfono correo electrónico, bien a Bea o bien a mí, a quien queráis, a Raquel o a Aroa incluso, y desde la comisión de acogida, en breves fechas, nos pondremos en contacto con vosotras y vosotros para hablar y para contaros. También para quien no conozca qué es o en qué consiste en la charla diversa y cuál es su desarrollo, os cuento. Como su propio nombre indica, es un espacio para hablar tranquila y libremente sobre determinados temas que nos ocupan y nos preocupan, de manera especial a los hermanos y cuñados, es decir, a las familias y al movimiento asociativo. Desde opiniones que pueden coincidir o no, pero que al ser diversas enriquecerán mucho el debate, porque todas y todos los que estamos hoy aquí vamos en el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección, eso que no se le olvide a nadie. En mi papel de moderador iré dando paso a estos temas, cuestiones, preguntas, reflexiones e irán hablando sobre ello nuestras tres invitadas, pero como hacemos en todos los espacios que realizamos desde la red, habrá un tiempo para vosotras y vosotros los que estáis conectados. Podréis preguntar a las invitadas, podréis reflexionar, aportar, lo que queráis. Sentiros libres. Podréis hacerlo bien por el chat o bien levantando la mano, cuando terminen Carmen, Aroa y Raquel. Intentar ser breves en las intervenciones para que tengan cabida un mayor número de personas. Si no, me veré obligado a intervenir y sabéis que lo hago. ¿eh? De hecho, lo voy a hacer ahora conmigo mismo, porque me estoy enrollando muchísimo, como casi siempre. Vamos con nuestras tres invitadas. Os presento por un lado a Carmen Laucidica, a la que quizás algunas y algunos de vosotros no conozcáis. Es la nueva presidenta de plena inclusión elegida en el pasado Congreso de Valencia. Nació en guernica, vizcaya, aunque ha vivido en Caracas, Madrid y en la actualidad reside en Gran Canaria. Ha trabajado en distintos puestos de responsabilidad en una entidad bancaria y ahora está jubilada, aunque no lo aparente. Está casada y es madre de tres hijos, Mario, de 33 años, con autismo. También es hermana de José Antonio, persona con discapacidad ya ha fallecido lamentablemente. Buenas tardes, Carmen, y bienvenida. Buenas tardes, Néstor, un placer. También nos acompaña Aroa Martínez, portavoz de la Comisión de Información Te Informanos, de la red estatal, llevando a cabo un trabajo fantástico en nuestras redes sociales. También pertenece al grupo de portavoces, elabora los fantásticos carteles de difusión de nuestras acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido, es y será un pilar fin, fundamental de todo el movimiento de hermanos, tanto a nivel provincial, regional como nacional. Es licenciada en Derecho, trabaja en el Centro Integrado de FP de Coca, Segovia, pero sobre todo y ante todo es hermana de Carlos, TT o Tete, no sé muy bien, ahora nos lo dice Saroa. Eh, con parálisis cerebral perteneciente a la asociación Aspaces Salamanca y con grandes necesidades de apoyo. Buenas tardes, y bienvenida. Muchas gracias, Néstor. Y para finalizar, os presento a Raquel de Miguel, licenciada en Trabajo Social e integradora de personas con discapacidad intelectual. Actualmente es trabajadora social y responsable de voluntariado en Once Salamanca. Podría dedicar una charla entera a hablar de la importancia de Raquel en todo este movimiento de hermanos, pero ella no me dejaría. Pero sí os digo que tiene gran parte de culpa de que hoy estemos aquí, porque estando en prácticas en Asprodes Salamanca y luego trabajando en esta entidad, puso en marcha el comité y grupo de hermanos de Asprodes, allá por el año 2009. Creyó, como profesional comprometida, que era crucial comenzar a trabajar con los hermanos, cuñados, etcétera, en las entidades, y lo consiguió. Y fijaros si se enganchó todo esto, si le enganchó todo esto, que ahora es otra hermana más para los hermanos de Asprodes y una amiga con mayúsculas para el movimiento de hermanos y cuñados a nivel nacional. Aparte, es portavoz de la Comisión de Creación de Grupos, del equipo de portavoces de la red, del Grupo Provincial de Salamanca, del Comité de Hermanos de Asprodes, etcétera, etcétera. Y ya paró. Buenas tardes, Raquel, y bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Pero si yo te di dos líneas. Ya, bueno, ya, pero ya, yo soy más, más intenso y extenso sobre todo. Pero no, ya, ya comenzamos. Y creo que como no podía ser de otra manera, me gustaría comenzar preguntando a Carmen la visión que tienes tú a título personal y también quizás la de la nueva Junta Directiva de Plena sobre el movimiento de hermanos dentro del movimiento asociativo y sobre la red estatal. ¿Y qué se puede hacer desde Plena para consolidar la red? y generalizar este movimiento de hermanos, y a y a Raquel que nos den su punto de vista sobre estas cuestiones y nos comenten lo importante que puede resultar la red y los grupos de hermanos para las asociaciones, federaciones, confederación y sobre todo para nuestras familias, nuestros hermanos y nosotros mismos. Hacer el favor intentar que la respuesta o reflexión sea más corta que la pregunta. <risa> bueno, si querés. Sí, Si queréis empiezo. Yo llevamos muy poco tiempo vale, en, en esta nueva andadura de la Junta porque eh, junio se pasó volando con la Asamblea. Entonces eh, lo que os vaya yo a contar aquí es más una sensación mía que algo que haya salido en las juntas directivas porque solo hemos tenido una junta presencial hace 15 días y estábamos reorganizándonos. Pero sí que os voy a transmitir la sensación mía que yo llevaba ocho años en la junta directiva. La Junta Directiva de Plena eh, tiene hermanos dentro de la propia Junta Directiva, aquí tenemos a Noelia, tenemos a Maise de Cataluña, eh, aparte del resto de perfiles. Entonces, no, no, no nos ha sido nunca ajeno el planteamiento de hermano. Lo que yo creo que sí que eh, quizá nos pueda haber sorprendido es eh, esta necesidad, y soy muy transparente, ¿eh? esta necesidad de hacerlo de una forma diferenciada, y os cuento el porqué. El, al final, Carmen, madre de familia y hermana de una persona con discapacidad, siempre he entendido que en el movimiento de la discapacidad el término familia incluía a todos los miembros, la persona con discapacidad, los hermanos, los padres, los abuelos, el colectivo. ¿no? Entonces cuando, pues no sé si fuiste tú Néstor, en, pues creo que fue en Barcelona, en Barcelona intervino una persona en nombre del movimiento de hermanos, manifestando esas ganas de hacer. Yo hice en ese momento una reflexión, ¿vale? Y, y no va a ser corta, lo siento Néstor, pero, no, no pero me, tocó, me tocó hacerla a nivel familiar, ¿no? Porque yo he sido hermana, pero tengo hijas. Y entonces eh, hice... Una reflexión pensando en lo que alguna de mis hijas, tengo dos, una se vinculó mucho al movimiento social de la discapacidad, la otra su vinculación es a, al hermano directamente. no Cada uno elige su camino en la vida. Pero sí que mi hija, la mayor, que era la más vinculada, me dijo y dijo en público, nuestros padres nos dejan fuera creyendo que nos protegen. Entonces eso a mí me hizo reflexionar, porque yo con respecto a mi hermano, no había tenido esa reflexión, ¿no? Entonces empecé a entender quizá esa necesidad de espacio de reflexión de los hermanos pensando, tenemos que opinar, tenemos que decir para qué eh, depende el modelo de familias, pues o por protección o porque piensan, como es mi caso, que las personas tienen que vivir su propia vida y otras muchas reflexiones, ¿no? Pues a lo mejor sin querer vamos marginando al, a un hermano que por sí mismo a lo mejor no se ha manifestado, como puede ser los que ya tenemos en la propia Junta Directiva. ¿no? Y antes comentábamos el grupo que estábamos conectados inicialmente, que además hay un momento vital para cada uno de nosotros. ¿no? Yo como hermana de José Antonio participé en algún grupo de hermanos, os estoy hablando de la, de la posguerra, vamos, en, en Gil Gallarre, pero era como un movimiento muy incipiente. ¿no? Pero sí que es verdad que con la fuerza que lo estáis montando ahora, yo no lo había vivido nunca. ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que, eh, como junta directiva, no hemos tratado específicamente en la nueva, que es de la que yo puedo hablar, el tema de los hermanos, pero sí que creo que el hecho de que yo, pues enseguida, me haya apetecido charlar con vosotros, pues es precisamente para conocer de primera mano aquellas cosas que a lo mejor no, a lo mejor no son objeto de un planteamiento en firma en una junta, pero sí de un momento de reflexión y de ir poco a poco, pues. Eh, Haciendo lo que yo creo que de hecho ya está, ya está ahí, ¿no? que somos todos lo mismo. Familia es familia. No son padres, no son hermanos, no, no son amigos, como puede ser el caso de Raquel. ¿no? Yo creo que familia somos un término más amplio o debería de serlo. Así es, eso es lo que queremos. Eh, Raquel Aroa. Sí, yo, yo pienso, ahora que Carmen ha finalizado diciendo eso, que la familia es mucho más amplio. Efectivamente, la familia es... Bueno. Cada uno tenemos una, una idea de lo que es la familia. Yo, como, como ha dicho Néstor, eh, yo mi, mi acercamiento al, al movimiento de hermanos fue como, como profesional. Yo, en, en aquel momento, mi intención respecto al programa de hermanos eh, era el de generar un, un espacio donde los hermanos pues, pudiesen abrirse, eh, encontrarse con otras personas en su misma situación, que a lo mejor hay esa necesidad de, de, de un espacio propio, que comentaba ahora Carmen, eh, con las mismas inquietudes y, y sin darnos cuenta Pues al final nos encontramos con una oportunidad Increíble Que fue que los hermanos No solo es que necesitasen de ese espacio que, que teníamos en mente Sino que necesitaban ser protagonistas de todo esto Así que en el 2009 en Asprodes No solo es que surgiese el programa de hermanos Sino que es que surgió el comité de hermanos Que es un grupo de hermanos Que organizaba actividades Y dinamiza, bueno y continúa dinamizando el propio programa, que, que igual eso es lo, lo más interesante del movimiento de hermanos que se ha dado. Eh, los hermanos ahora han venido para no ser meros espectadores, quieren ser los protagonistas de, de, de toda esta película, que al final estamos hablando de, de su vida, de la de su hermano, de la de su familia. ¿vale? Eh, yo eh, igual estamos ya cansados de oír que, que los hermanos son el futuro. Además, siempre escucho cuando nos reunimos hablar de, de que no, no, no, de que ya somos el presente. Y así es. Y espero que con esta nueva etapa que, que se abre ahora con, contigo, Carmen, eh, pues derribemos muchas de esas barreras de, con las que nos podemos encontrar en las entidades. ¿no? De que, pues eso, de, de tú lo comentabas, de que mi hija decía que mi madre me apartaba. Esa es una barrera en la propia, en la propia familia. Pero de verdad que también muchas personas se las encuentran en las propias entidades. Creo que tienen que ser escuchados, tienen que ser tenidos en cuenta en, un, en los grupos de trabajo, de, de entidades, de federaciones, no sé, la verdad que, que el, movimiento, eh, el movimiento que se está generando dentro de la red, yo creo que era algo muy, muy esperado, eh, el día que se puso en marcha esta red, yo recuerdo que, que Néstor y yo pues, cruzamos miradas y fue como, ay, que me he hecho a llorar, que, que esto empieza... Y, y al final es eso, la red es, es un espacio donde todos, eh, hermanos, cuñados, amigos, todos tenemos cabida. Es un espacio en el que apoyarnos, en el que tomar fuerzas y eso yo creo que sí que te lo tienes que llevar, Carmen, para la junta directiva. El, esa idea ¿no? de que es un espacio en el que compartimos, compartimos con otros, un espacio en el que coger ideas para llevárnoslas a nuestras asociaciones. Bueno, no quiero decir más, <ríe> sino... No, no, sí, no. Tendremos, tendremos tiempo de seguir reflexionando sobre el movimiento de hermanos y, por supuesto, sobre la red. Ahora quería que Aroa nos, nos contara lo que, lo que le parece. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que habéis dicho. Me gustaría que... Que esa idea que tenemos siempre de que los hermanos en cierto modo hemos estado un poquito bloqueados a veces tanto por los padres como por las entidades. Yo creo que día a día con el movimiento que estamos haciendo se va superando. Estoy de acuerdo totalmente con Raquel que ya no somos el futuro sino que somos un presente. Y que, como decimos muy a menudo en la red estatal, eh, estamos aquí para aportar, ¿no? para apartar. Y queremos remar en el mismo sentido que la familia, en el mismo sentido que las entidades. Y en la red estatal lo que queremos encontrar es, dentro de esa familia y de esas entidades, nuestra propia voz. Porque los hermanos tenemos unas necesidades propias. Y también yo creo que respondemos a necesidades particulares de nuestros propios hermanos. Hay cosas que los padres atienden maravillosamente bien, que lo han hecho, que han dado unos empujones tremendos a todo lo que es el movimiento de la discapacidad. Pero hay otra cosa que, hay otras eh, partes de las necesidades de nuestros hermanos a las que nosotros podemos responder mucho mejor porque no dejamos de ser sus cómplices desde que ellos son, desde que ellos son pequeños. Y en esas mismas entidades nosotros también queremos encontrar nuestro espacio porque son, en, en el caso de la mayoría de los que estamos aquí, entidades que han ido levantando a nuestros padres desde el comienzo, que nosotros hemos visto nacer casi al mismo tiempo que, que nuestros hermanos. Y a día de hoy lo que queremos es que también respondan a, no solo a, a las necesidades de la familia completa, sino también a algunos puntos de vista concretos de los hermanos. Eso que decías, por ejemplo, de que en la Junta de Plena Inclusión hay hermanos está fenomenal porque lo que queremos dar es un punto de vista propio, ya no de tutores de nuestros hermanos o sustitutos de nuestros padres, sino el propio punto de vista de los hermanos. Y también lo queremos hacer en entidades. Y sí que es cierto que todavía hay muchas entidades que solo limitan. Hay muchas juntas en las que todavía no parecen hermanos y estaríamos muy bien poder aportar, poder aportar eh, ese punto de vista. Y la red, pues utilizarla, como decía Raquel, para poder volcar ahí todas nuestras ideas, coger proyectos que se están haciendo muy interesantes en muchos sitios y poder llevar a nuestras entidades todo aquello que estamos desarrollando a nivel estatal. Muy bien. Menos mal que os dije que fuerais breves en, la, en las respuestas. ¿eh? Está claro que me hacéis caso, como no podía ser de otra manera. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio porque luego es verdad que vamos a retomar el tema de las familias, de los hermanos, de las entidades precisamente que muchas veces ponen más barreras incluso de las que pueden poner de las que pueden poner las familias. Pero como os digo, vamos a cambiar un poco el tercio y ahora vamos a hablar un poco, aprovechando la presencia sobre todo de Carmen, eh, sobre algunos de los retos de, de plena Inclusión recogidos en su nuevo plan estratégico que fue aprobado en el, en el Congreso de Valencia y que creo que nos interesan mucho. Se habla mucho de desinstitucionalización, me ha salido a la primera, lo voy, ya lo voy, cogiendo, ¿eh? lo voy cogiendo, pero Carmen, intenta explicarlo eh, para que lo podamos entender más o menos en qué consiste esto de desinstitucionalización, cómo se va a intentar llevar a la práctica, si se ha trabajado lo suficiente con las, con las familias y las personas para que apoyen este proceso y crean en él, y así hago extensiva un poco la, la cuestión a Aroa y a Raquel. Si esto está consensuado, si está suficientemente hablado, o es algo sobre todo técnico que no ha llegado a hermanos y familia. Carmen. Pues eh, ya me preocuparía que no hubiera llegado. Vale. Voy, a, voy a intentar hacer una retrospectiva muy corta, que hace como cinco años, no me acuerdo exactamente, soy muy mala para las fechas. En una junta directiva que tuvimos en Pamplona, precisamente, en Pamplona, en Zaragoza, Salió el tema de qué pasa con aquellas personas con discapacidad, con más necesidades de apoyo y su calidad de vida. Fue aquel el momento en que surgió el Todos Somos Todas. Os hago eh, esta reflexión para que veáis que la desinstitucionalización, que a mí también me acaba de salir, no es, no es algo que es, sale así, porque puede quedar bien el, el tema de vivir en comunidad. En aquel momento se, se empezó a hacer un estudio de qué porcentaje se hizo un estudio muy serio por parte del INECO. Porcentaje de personas con discapacidad, con grandes necesidades de apoyo, habían dentro de nuestro movimiento. Y salía la asombrosa cantidad de, creo que eran, no sé, 63.000 personas. Bueno, unas cifras que te podían sonrojar solamente si en algún momento habías pensado que no eran tantos, ¿no? A raíz de ahí empezamos a pensar eh, y hubo una parte importantísima de la junta directiva que lo impulsó y dijo ya está bien, eh, cada uno tiene una velocidad, vamos a plantearnoslo. Y entonces de ahí empezaron a surgir un montón de cosas, eh, gente con ideas muy positivas y, y una de las cosas es porque las personas con grandes necesidades de apoyo parecen estar condenadas a vivir en grandes residencias, en macrocentros, en un modelo de vida... Eh, que no tiene nada que ver con lo que cada uno de nosotros quisiéramos. ¿no? Entonces empezaron a surgir experiencias y en Canarias, que eh, para los que no lo sepan lo digo, yo vivo aquí en Canarias, se empezaron a hacer experimentos con, con Gales, con, con el país de Gales que tenía un un planteamiento de que todos debemos de vivir en comunidad, y ahí voy explicando el argumento, ¿no? que todos debíamos de vivir en comunidad, entonces se empezó a hacer eh, visitas allí para ver qué hacían ellos con aquellas personas de este perfil y que por una decisión política eh, sacaron de todas las residencias, de los complejos y empezaron a vivir en comunidad. De ahí salió un, un modelo que se empezó a trabajar en alguna de las entidades, una de, de Canarias, en la Orotava, lo lleva trabajando, y entonces se empezó a ver que el proceso de desinstitucionalización es algo más que un derecho, es posible, ¿vale? que yo creo que es la parte que más nos tenía que aceptar a todos nosotros. Entonces, estos procesos son muy lentos, hay que luchar contra todo el tema de, de cómo tiene definida la administración pública, el tema de lo que costea, de lo que no costea, etc. Entonces, siguiendo en esa línea y, y siempre apoyándonos en que había que seguir adelante, con, con esto de los fondos europeos se consiguió eh, lo que en este momento es el proyecto Mi Casa, que supongo que habéis oído hablar de él. Pero por centrar el proyecto Mi Casa al final, esto no es eh, el camino definitivo, esto es un proceso de estudio en el que plena inclusión, ha vinculado, no sé si son 14 federaciones, yo insisto que soy mala para las cifras, pero que se esté haciendo un estudio pormenorizado en cada una de estas comunidades con entidades que se han prestado a hacerlo, que están poniendo todo de su parte para conseguir las cifras que nos apoyen, para después reivindicar ante la administración pública, que es la que está financiando este proyecto, la obligatoriedad que tenemos moral de que todas nuestras personas, no solo las que tengan mayores autonomías, puedan vivir en comunidad. Al final, la ya no me sale, es igual. Eh, ese es el proceso de derecho de nuestras personas, sean quienes sean, tengan la necesidad de apoyo que tengan, a vivir en comunidad o por lo menos a elegir dónde quieren vivir. No sé en esto si te ha dado respuesta. Sí, quizás esa sea la clave y ahora os doy paso, Raquel. Y Aroa. Eh, Lo que acabas de decir, que las personas al final puedan elegir y las familias también, por añadidura, también puedan elegir. Y es lo que quizás, o al menos no, no da la sensación de que haya llegado tanto a las familias y que se haya consensuado tanto, sino que entramos en, un de, en determinados procesos que, perdonarme la expresión, nos los comemos con patatas. No sé si se ha discutido lo suficiente. No lo sé, por eso también le lanzaba la pregunta a, a Raquel y Aroa y luego, por supuesto, que a todos eh, cuando ya terminemos pod podréis opinar si os parece que esto se ha discutido, que esto se ha consensuado lo suficiente o es pues una cosa que sí o sí. Y añado más, ya que has hablado precisamente de todos o más todas y de, y de grandes necesidades de apoyo, porque era otro de los puntos claves en los que tenía para, para luego reflexionar, también has tocado el tema, el tema de los recursos. Pero ahora, Raquel, Aroa, por favor, para... Yo, yo creo que desde plena... Se intenta llegar a, a las familias para hablar sobre todo esto, pero tenemos que tener en cuenta que, que, no, que no es que no es fácil el, el para muchas familias el, el pensar en, en un nuevo modelo centrado en la persona y orientado a la comunidad. Todo esto es como madre mía. Eh, eh, los apoyos y los servicios mmm, les decimos que van a ser diferentes mmm, con lo bien que estamos. Eh, hay que hay que contarlo, contarlo mucho, mucho, mucho. Que es cierto que para algunas personas será como otra vez hablando de lo mismo, pero, pero tenemos que volver, al final es un poco como el movimiento de hermanos no el martillo pilón que decimos nosotros, pues al final esto también. Eh, es una idea maravillosa, por supuesto, pero tenemos que contarla y, y respetar los tiempos de cada uno. Carmen lo decía, hay diferentes velocidades. Pues efectivamente, para unas familias eh, sentirán que vamos de una manera lentísima plena inclusión, las asociaciones, madre mía, hasta que lleguemos a lo que yo quiero o, o a lo que yo deseo. Y para otros vamos tirando de ellos, vamos corriendo. Y entonces tenemos que intentar un poco intentar controlar esas, esas velocidades y, y sobre todo lo que decían esto preguntar, preguntar, preguntar qué es lo que quieren, cómo quieren ser apoyados, porque al final tienen que sentirse parte de, de todo esto y, y es que su vida que al final no, no podemos hablar de ellos sin, sin ellos y, y yo creo que aquí, fíjate, eh, los hermanos somos unos grandes aliados. Y, igual es por nosotros esa vía de, de, de, de acercamiento, por decirlo de algún modo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Raquel. En mi caso, por ejemplo, yo soy hermana de, de Tete, como decían Néstor antes, sí, claro. y mi hermano tiene grandes necesidades de apoyo y yo creo que sí que se siente en general que dentro del mundo de la discapacidad en cierto modo somos los grandes olvidados. Y en las grandes necesidades de apoyo, además, eh, yo creo que las familias son especialmente protectoras con sus hijos. Por eso estoy de acuerdo con Raquel en lo que dice que quizás seamos los hermanos a través de quienes podemos entrar mejor porque sí que es cierto que nuestros padres, cuando ven que los hermanos necesitan eh, tanto apoyo, eh, el modelo que ellos han conocido siempre es el modelo residencial. Y piensan, ahí van a estar atendidos en todas sus necesidades. Y yo creo que cada vez más hermanos pensamos, es que yo no quiero que mi hermano el día de mañana acabe en una residencia, si no es necesario, o si él no quiere tener esa opción, o no la queremos nosotros. Yo lo que quiero es que tenga sus apoyos en casa. Pero es difícil transmitirle a la familia que hay unos apoyos que de verdad sean adecuados y que va a haber unos recursos suficientes para que eso se dé y que nuestros hermanos no queden desatendidos. Y sí que es verdad que en ese sentido yo creo que los hermanos eh, tenemos cierta visión un poquito más amplia para poder apoyar esa desinstitucionalización de la Carlomanes. Siempre lo yo, hemos dicho. Perdona, sí, sí, Carmen, adelante, por favor. No, por puntualizar, porque a lo mejor no me he explicado bien, es que estamos en otra fase. O sea, ahora estamos en la fase de convencer a la administración pública. Una cosa es, una cosa es que todo nuestro colectivo, me da igual, hermanos, padres, personas con discapacidad sepan que estamos, por lo menos desde lo que es eh, la junta directiva, estamos enfocando a la calidad de vida e intentar conseguir ese modelo. Y otra cosa es aterrizar tanto como estabais aterrizando en el sentido de convencer a las familias. Yo, fíjate, casi me parece que sería mucho más cruel convencer a las familias ahora y luego no poderles dar el recurso. Sí. Entonces, ahora estamos peleando con la administración porque tenemos, por suerte, buenos aliados en algunos de los colectivos para intentar convencer y 25 millones de euros, creo que es un, una buena apuesta por parte de la administración, para obtener evidencias. En esas evidencias vamos después a tener algo en la mano para decir a cada comunidad autónoma este modelo, no me puedes contar que no es factible y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Y ese puede ser el modelo en que cada una de las familias, y a lo mejor pasan años, pero que cada una de las familias entonces tenga ese proceso de reflexión familiar con la persona con discapacidad. O sea, por eso os digo que al final somos un movimiento muy grande. Es verdad que yo creo que las asociaciones podían hacer bastante más por llegar al conocimiento y a la formación de las familias en el sentido más extenso. ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es política en este momento estamos... Mmm, con la punta de lanza clavada, pero con mucho por hacer. ¿no? Este plan son eh, prácticamente tres años en los que hay entidades que se están dejando la piel porque el dinero obviamente no va para las entidades, va para los recursos extras que hay que contemplar. Entonces estamos en un momento político crítico, pero muy ilusionante. Entonces lo que yo creo que sí podemos ir haciendo es por lo menos que las personas, el entorno de la persona con discapacidad, reflexionen cómo querría vivir la vida. ¿no? que a veces eso es después el siguiente paso es el que duele. Sí, no, está claro. No, yo creo que en eso estamos, es verdad, y como decíais antes, y en eso estamos, y, y de manera apostando yo creo que bastante fuerte lo, los hermanos y cuñados, porque siempre hemos dicho que creíamos mucho en el cambio de modelo. Es verdad que como dices tú, Carmen, es, es más fácil convencer a las familias, incluso a muchos de los hermanos, cuando ya tienes una base de recursos, que no el pensar, es que si no tengo esa base de recursos va a ser mucho más complicado. Aún así, yo creo que toda explicación siempre será, siempre será poca porque incluso habrá mucha gente que a pesar de que se lo expliques, seguirá convencida de que él, ellos prefieren para sus hijos o incluso para sus hermanos o para sus cuñados ese modelo residencial. Pero bueno, si ya cuentas con recursos y si lo explicas bien, yo creo que eh, desde luego a la mayoría de los hermanos los vais a tener eh, como aliados y es más fácil que convenzamos nosotros a nuestros propios padres que no que a lo mejor los, se convenzan desde, desde la parte, por decirlo, de alguna manera política. Y, en eso, y también lo he comentado tú antes, Néstor, va a ser mucho más fácil convencer si desde el principio las familias han participado en este, en este movimiento. Si ellos también colaboran a crear ese modelo, cuando baje a la, al resto de familias les va a facilitar mucho. Pues un poco en esta línea, eh, también va, que es otra, otro de los puntos claves de, del plan estratégico de plena, es lo relativo a la comunidad, o sea, la, la comunidad porque aquí la red creo que no interviene, pero si no probablemente a nivel plena sería la palabra del año. Eh, sabemos que se están dando los primeros pasos en muchos sitios, sabemos que queda mucho por hacer, eh, pero yo os haría una pregunta, reflexión. La comunidad realmente nos conoce, o sea, ¿sabe lo que hacemos, cómo hacemos las cosas, lo que, tra lo que aportamos el movimiento asociativo de plena en general a la sociedad? Y también incido un poco, otra vez parece que se ha trabajado mucho, sobre todo a nivel técnico, y no tanto con las personas y con las familias y hermanos, que al final eh, no dejamos de ser los mejores conectores sociales para, para nuestros familiares. Y añado una última cuestión, que va un poco en la línea de lo que, de lo que venimos hablando. Si se apuesta todo al rojo, entendiendo por rojo eh, la comunidad, ¿no se corre el riesgo de dejar a algunas personas y familias como en tierra de nadie? Y, claro, esto sería un poco con lo que habéis dicho antes, en especial a las personas con grandes necesidades de apoyo. Vamos, vamos a centrarnos o intentar centrarnos un poco en eso. Comunidad, comunidad, comunidad. Últimamente lo repetimos como un mantra. Pues no sé, vuelvo a empezar yo, pero mmm, yo es que creo que yo he vivido un movimiento asociativo diferente al vuestro. Os lo digo de corazón, ¿eh? porque el, la, yo he, he compartido... Lo he comentado antes, cuando no estábamos todavía todos. Eh, yo desde que me prejubilé me he metido en todos los grupos de trabajo, ha habido eso por haber, por tanto, tengo la información y una de mis premisas era siempre, no hay que dar por sabido nada, hay que formar, dar a conocer, etc. ¿no? Pero ya hace mucho tiempo que hay personas con discapacidad que están en los grupos de trabajo, a las cuales se les va preguntando. Personas con grandes necesidades de apoyo, con menos necesidades. O sea, que no es algo que de repente se le ocurre a un gurú, ¿vale? sino que es algo fruto de, de un proceso de reflexión, no tanto técnico como de verdad desde el punto de vista ético. Por lo menos es el planteamiento que yo me hago cuando pienso en esto. La vida en comunidad no significa otra cosa que normalización. O sea, puede sonar muy, muy ampuloso vivir en comunidad, pero para mí es normalización. ¿no? Yo he conocido personas con discapacidad que tienen la capacidad de expresar y que me han dicho, tampoco me saques si yo no quiero salir. O sea, hay, hay de verdad un proceso ético, por eso lo he comentado antes, no en esto. Entonces, a uh, tu pregunta, Néstor, de si se nos conoce, pues yo creo que no, no lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque el modelo, sobre todo de, de plena inclusión en el sentido más diario que es el de la gestión de centros, la gestión de plazas, la gestión tal. Si tú le preguntas a un político eh, que sea un intermediario en el tema de sostenibilidad, de no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor nos no conoce más. Pero en lo que es vida en comunidad o lo que pueden hacer las personas con discapacidad en la comunidad, pues a lo mejor no lo tienen tan claro. Pero ¿por qué no quieren? ¿Vale? Porque la convención dice muy clarito quiénes son las personas con discapacidad. Entonces, eh, es, o sea, yo no, no pensaría que es una utopía, yo creo que el derecho está ahí, que, que se haya puesto como un mantra, como muy bien dices, a veces es un poco para decir, mira, estoy harta, pero te lo voy a volver a decir, una persona con discapacidad, el hueco lo tiene por derecho de nacimiento, luego lo que haga con ese hueco, eso ya lo hablamos todos, ¿no? entonces, no sé, yo creo que, que no estamos hablando del Congreso de Valencia, perdonad, cuando hablamos de de vivir en comunidad. Hemos, hay ejemplos amplísimos de, de proyectos en los que el que ha querido se ha apuntado en los que se hablaba de qué pasa si amplías tu, tu comunidad, eh, se han hecho redes de gente ajena, a plena, en la que han podido participar en, en experiencias positivas en comunidad. Hay muchas entidades que han hecho cosas muy bonitas en, en el entorno de la comunidad que no nos conocen lo suficiente para todo. Lo que el colectivo que estamos aquí y los que no están, están trabajando para la vida, para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y, y todos nosotros, estoy seguro que no. Pero yo creo que sí, que, que poco más podemos hacer nosotros. A lo mejor es que la sociedad se tiene que dar la vuelta y aceptar que nuestro colectivo es social, es la sociedad también, ¿no? Sí, hombre, yo, yo eh, en parte estoy de acuerdo contigo, pero en parte discrepo y perdonar que intervenga. Como soy, el moder como soy el moderador, pues claro. Puedes hacer lo que te dé la gana. <risa> no, eh, lo digo porque es verdad que la comunidad eh, tiene que abrirse, está claro, pero también la comunidad en general desconoce la convención. Eso lo tenemos, creo que lo tenemos todos. <risa> y que deberíamos haberlo explicado mejor muchas veces, pues probablemente también. Pero mi, mi vecino, por mucho que asprodes, eh, haga cosas muy buenas en comunidad, mi vecino probablemente no conozca no conozcas producto y, y, siga, y siga viendo con determinadas reticencias de, de, el, dependiendo qué cosas. Pero independientemente de eso, yo a lo que iba cuando, te, cuando decía que era uh -huh. muy técnico, yo que también soy un poco friki de esto del movimiento asociativo, eh, he, estado, he, he estado en varios grupos y yo recuerdo ahora, y perdonar que personalicen, el vivir con. Con, que se hablaba mucho de comunidad, de, de experiencias, pero curiosamente que yo me conecté como, no sé, pues como cinco o seis veces, ya sabéis que como buen funcionario tengo tiempo libre, eh, me conecté varias veces, pero curiosamente era el único familiar que me conectaba. Entonces, a mí eso, y lo dije varias veces, ¿eh? me preocupaba bastante, me preocupaba bastante porque no sé si es porque no se llegaba bien a las familias para que participaran de eso, ¿O es porque tampoco a lo mejor interesaba? Es que no lo sé y, y repito que lo dije. Pero bueno, dejo de hablar y cedo la palabra a, a Raquel y a Aroa para que nos den su opinión sobre esto. Sí, yo creo que como tú decías, Néstor, pues, ni, ni todo el rojo ni todo el negro. Al final eh, creo que queda mucho trabajo por hacer respecto al entorno. Eh, a hablar de, de participar en comunidad, de, de vivir en comunidad. Eh, yo creo que todavía es un poco utópico, precisamente por eso, por lo que hablamos, de que el, el, la sociedad está preparada. Tenemos que seguir trabajando ahí, tenemos que continuar eh, enfocándonos en el, en el entorno y, y diciéndole a ese vecino de Néstor que, que esas prodes en Salamanca y al vecino de cada uno que es plena inclusión. ¿no? O sea, yo creo que falta mucho y también es cierto que... Eh, incluso para las propias familias. ¿eh? Hay mucha gente que, sigue, que pide espacios comunitarios, participar en, en la ciudad, pero hay otros que piden el mantenerse en espacios más protegidos. Entonces, al igual que hablábamos antes de respetar los ritmos, yo creo que aquí en esto tam también debemos ir un poco respetando los ritmos de cada uno. Pero, pero vamos, queda muchísimo recorrido con el tema de, de trabajar el entorno. Yo en eso estoy de acuerdo con Raquel. Yo creo que si entendemos comunidad, como la gente con la que nos cruzamos día a día por la calle, eh, todavía hay mucho desconocimiento. Todavía se percibe el mundo de la discapacidad como una especie de planeta al que tiene que llegar la gente. Y sí que es cierto que hay muchos programas, iniciativas que se están llevando a cabo desde entidades y asociaciones que están muy bien y la sociedad está evolucionando un poco. Yo creo que en el sentido de cada vez que llamamos a puertas sí que se nos abren. Pero todavía hay mucho la sensación de que tenemos que ser nosotros los que llamemos a esas puertas. Entonces todavía falta una cierta reciprocidad para que, para que realmente esa integración dentro de la comunidad con los vecinos, como decían Raquel y Néstor, sea algo real. Y no os parece, abundando un poco en el tema, que, que es que sería como desaprovechar los propios recursos que ya están, que somos sobre todo los familiares y en muchos casos los hermanos, que los mejores conectores sociales lo demostramos día a día. Con nuestros propios hermanos somos, somos nosotros, somos los que más comunidad hacemos, yo creo que con, con bastante diferencia y sin embargo todo resulta como muy, um, vuelvo a repetirme, como muy técnico, más que como eso, que aprovechar, aprovechar de los recursos que ya, que ya tenemos. No sé, esto sí que es verdad que es una opinión personal y luego de verdad que os voy a dar paso a todos porque veo caras con ganas de intervenir, entonces ya, ya os daré paso más adelante, pero ahora, ahora seguimos... Lo de las grandes necesidades de apoyo, pues ya, ya hay manos levantadas, pero, pero bueno, esperar un poquito que enseguida que enseguida damos paso porque es verdad, pero voy a un par de preguntas o reflexiones más. A mí otra cosa que me parece importante y que además estaba entre los retos, repito, de, de plena, eh, que es cada familia importa. Aquí lo tengo en negrita, negrita y en mayúsculas. Los que me conocéis sabéis más o menos por qué pongo en negrita y en mayúsculas. Y es verdad, Carmen, no quiero ser especialmente crítico, pero ojalá sea así. Ojalá sea así y lanzo la pregunta al aire. ¿Alguien se acuerda del año de las familias de plena? A todos nos suena, pero ¿alguien realmente, re, realmente se acuerda? Yo creo que hubo alguna campaña institucional, alguna campaña federativa, bueno, un poco de redes sociales, fotos y poco más. Las familias en general y los hermanos en particular, y esto no es que lo diga yo, aunque yo también lo pienso, lo hemos reflexionado en muchos foros y en muchos debates, tenemos la sensación de que cada vez pintamos menos, de que se nos pide participación, implicación y compromiso, pero que luego eso no se ve reflejado. Es más, en algunas ocasiones, y esto también sería demostrable, eh, tenemos sensación casi hasta de molestar. Parecemos meros clientes en unas entidades que cada, cada vez más tecnificadas y con una visión como muy empresarial. No me refiero a plena confederación, ¿eh, Carmen, me refiero sobre todo a asocia asociaciones. Y eso nos parece que no es el espíritu que debe tener el movimiento asociativo en general y plena inclusión en particular, que está claro que es un movimiento de familias. A lo mejor es verdad que mi visión es muy catastrofista, por eso os pregunto a las tres que, qué os parece. <risa> Paso palabra. No, mira, yo no sé, yo es que por un lado me surge una duda en lo que estamos hablando. ¿no? Eh, acordaros que yo soy familia, no me refiero a Carmen, ¿eh? me refiero a, a la persona que está en la junta directiva. El resto de las personas de junta directiva son o amigos, como puede ser el caso de Raquel, o son hermanos, o son padres, o cualquiera de los perfiles. Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre, justamente sobre lo que estáis diciendo aquí, ¿no? Sí que sale el tema del clientelismo, ¿no? Pero es que a veces se dice que las entidades, y no es que lo esté echando para atrás el comentario, ¿eh? Lo que pasa es que permitirme que no haga aseveraciones, que luego me casquen. Pero, pero que, que al final eh, las propias familias, y eh, yo además recuerdo esta Noelia aquí, fue una reflexión que hicimos en Melilla, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las familias también dejen de pasar del día a día? Porque al final nuestras personas con discapacidad van cumpliendo años, pero parece que la relación de las familias se parece muchas veces a las que hay en el colectivo de padres que trabajan intensamente y tienen un hijo en el cole, que la implicación de la familia pues varía mucho y hay bastante desafectación. ¿no? Entonces lo que pasa es que nuestros hijos, hijas, hermanos, pues tienen un periodo por, por hacer el, la comparación en el, en el momento educativo mucho más amplio. ¿no? Entonces, muchas veces hemos reflexionado sobre qué hacer para que las propias personas eh, a las, de las que estamos hablando aquí, las familias, hermanos, cuñados, quienes queráis, eh, eh, se impliquen más. Y es que eh, aquí estamos los que pensamos, esto es como el que regaña a los que han ido ese día a clase, ¿no? Aquí Eso estamos es los que de verdad creemos que es importante participar y defender y luchar por aquello en lo que creemos, que es la vida de nuestra familia, nuestro familiar, pero también la nuestra. Y yo, antes habéis hecho la reflexión, yo en mi momento de hermana tuve muchísimos momentos de, de reflexión profunda, porque yo sé que cuando tú estás en el seno de una familia con una persona con discapacidad, tu infancia, tu adolescencia y tu vida es diferente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabais, porque lo he vivido en carne propia. ¿no? Pero por lo que decís de, de, de las entidades, yo creo que eso va más allá del movimiento. Eso tiene que ser luchado brazo a brazo, porque yo en, en la entidad donde está mi hijo Mario o en el centro ocupacional donde él está, ya lo hago. Pero eso tiene que ser de esa manera. O sea, tú en cascada no puedes lanzar un mensaje de tienes que dejar de mirarte la barriga y tienes que ser una persona empática con esa familia que está yendo a ti o conseguir que esa familia se sienta mucho más parte de, de, del día a día. ¿no? Entonces a mí me parece que es eh, un poco utópico el, el hablar así en general. O sea, cada uno de nosotros, aquí lo estáis consiguiendo, ¿por qué no pensar que en las PRODES ha cambiado algo desde el mismo momento en que os habéis puesto en marcha, no? Pero os habéis puesto en marcha vosotros. Entonces, uh -huh. hay entidades suficientemente sensibles o que están en un proceso que les permite hacerlo, que se acercan a las familias y a lo mejor consiguen mover algunos grupos. Pero Es que estamos hablando de 160.000 personas con discapacidad intelectual. O sea, singularicemos, imaginaros lo que es cada, cada familia, cada momento vital, cada tal, ¿no? Entonces yo lo que creo que lo importante es hacer cosas como las que estáis haciendo aquí, las que hacemos desde el movimiento de familias, me da igual, en junta directiva o en las entidades, para chascar los dedos y decir, chicos, hay que ponerse las pilas. Y si en algún momento os sentís cualquiera de los que está aquí y de los que nos oyen fuera, porque no os permiten entrar, es el momento de revisar estatutos si hace falta o de hacer lo que corresponda. O sea, a nivel personal, nosotros estamos en una entidad de ocio y tiempo libre. vale, Para que veáis que es lo más alejado al movimiento de, de entidades más grandes y tal, ocio y tiempo libre. No nos costó nada cambiar los estatutos para que las propias personas con discapacidad entraran y las familias, los hermanos, tuvieran obviamente el, el hueco que les corresponde. Si eso se puede hacer en una entidad de ocio y tiempo libre, se hará con más o menos lentitud, pero en el resto también. Entonces yo creo que ese es más un trabajo de base que de cúpula, porque desde la, tú desde arriba puedes decir un mantra, ¿no? puedes decir comunidad o puedes decir implicación. Pero hay que trabajarlo más cerca del día a día, es mi opinión personal. Sí, de todas maneras, me que... acabas de destripar, perdona Raquel, no, me acaba de destripar Carmen un poco la última reflexión, pero bueno, la lanzaré igual. La <risa> lo siento, igual. lo siento, lo siento, pero yo también hablo como tú, hablo mucho. Yo hasta hace tres minutos, hasta justo antes de la intervención de Carmen, tenía un poco la misma sensación que en esto, era así, una visión catastrofista de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora escuchando a Carmen, eh, oye, pues, pues como que se te encienden muchas luces y dices, ay, ay, ay. Esto, esto va a cambiar, que de verdad vamos a, a formar parte de todo esto, ¿no? Y, y la verdad que confío mucho en, en, en Carmen ahora por todo lo que estoy escuchando, pero confío muchísimo más en todos los demás, en todos los demás que estamos aquí hoy. Porque al final eh, creo que ninguno vamos a permitir que se nos aparte, si, si es que alguien piensa apartar, eh, ninguno vamos a quedarnos de brazos cruzados ni... ni y además vamos a seguir viendo a nuestras entidades a decir lo que nos gusta y lo que no. Y creo que eso es el, de verdad el movimiento de hermanos, es, es lo que significa la red. El, el, la, la razón por la que existe la red es esa, es el mantener ese espíritu con el que nuestros, nuestros padres crearon eh, el, las asociaciones, el movimiento asociativo y nosotros al final pues, tenemos un papel como muy fácil, si es que al final nosotros tenemos solo que cuidar su legado. Ya, ya hemos venido y está todo hecho pues ahora cuidemos lo que ellos han hecho eh, y también creo que plena inclusión tiene un papel muy fácil eh, los hermanos como decía antes Aroa han venido a sumar entonces plena inclusión debe apoyarse en ellos en, en... venimos a remar todos en el mismo sentido, a luchar como decía ahora Carmen, eh, abrazo partido creo que has dicho o algo así y al final es eso, es el, el ir todos juntos y el que nadie deje fuera a nadie sabiendo que le deja fuera o sin saberlo, ¿eh? que hay veces que yo creo que, que no saben. Y lo que decía Carmen, a lo mejor es tan fácil como cambiar estatutos, pues cambiemos. Lo que no tiene sentido es que en asociaciones de familias los propios estatutos no permitan participar a, a ciertos familiares, porque como decía antes Carmen, la familia es todo, los hermanos también. Así es, yo estoy ¿no? de acuerdo pues... con Raquel, yo creo que, que lo que decíamos, remamos todos juntos, sí que es cierto que a lo mejor ha habido la percepción de que hemos pasado de ser lo que decíamos antes, entidades creadas por las familias que de manera natural fueron dotándose de profesionales y quizás nos hayamos ido quedando un poquito atrás, pero yo creo que sí que es cierto que las familias tienen muchas ganas de, de colaborar, los hermanos tenemos muchas ganas de estar presentes en esas, en esas entidades uh -huh. y el papel de plena que puede ser es el de echarnos un cable en aquellos lugares donde, donde sea necesario. Si es para cambiar estatutos, estatutos y desde luego con el motor de las propias familias para hacerlo. Eh, pues bueno, ya, ya voy con la última reflexión porque, porque quiero dar paso a, uh -huh. al resto de, de personas conectadas. Y va en esta línea, o sea, en la línea de lo que siempre también hemos reclamado muchas veces a Plena, eh, Carmen, eh, es liderazgo, liderazgo en estos, en estos aspectos y en estos temas. Y como sé que la semana que viene es eh, el, el 25 creo que se presenta el nuevo modelo de, de calidad Plena, eh, que animo desde aquí a, a que os conectéis, porque la página web de Plena Inclusión está para poderse, para poderse conectar. Los que no trabajéis o los que tengáis tiempo, yo creo que puede ser muy interesante… Y no te voy a pedir que hagas spoiler, Carmen, pero, pero sí que si, si nos puedes desvelar, en ese modelo se valora o está recogido eso, el que las distintas federaciones y asociaciones trabajen de manera efectiva con hermanos y cuñados, de que haya un cambio de estatutos para que en muchas asociaciones, porque nos lo han dicho muchos hermanos, eh, se cambien esos mismos estatutos y ellos puedan participar, ser socios o como lo queramos llamar, y si no es así... Y también, por supuesto, las personas. ¿eh? No me olvido de ellas, pero como, como últimamente son el rea, eh, realmente el centro, que es lo que deberían haber sido desde hace mucho tiempo, pues entonces sí que es verdad que en, este, en esta pregunta las, las he apartado un poquito. Pero bueno, eso, lo, lo repito, lo del cambio de los estatutos y, y para que, si no es así, si sí estamos a tiempo de incluirlo. ¿Sabes lo que pasa? Que eh, la mirada que yo tengo, como es distinta a la vuestra, me, me, me cuesta entender el por qué hay que diferenciar. ¿Me explico? O sea, uh -huh. para el modelo, Hace ya tiempo eh, se hicieron unas reuniones con familias en las cuales ya se vio el distinto modelo de familias que hay. El distinto... No ya hablo de padres y, e, e hijos y hermanos, ¿no? Pero el, el modelo de familia ha cambiado. El modelo de familia no es el modelo que se puso en su momento. Entonces, yo creo que el tema no pasa por diferenciar, ni por hacer una reflexión especial por hermanos, ni por nada. O sea, el tema está en el respeto. Yo, es una de las palabras que yo creo que no debería faltar nunca. Entonces, la necesidad que se haga una distinción en el movimiento social nuestro de hermanos, no sé qué, ya es un poco... Como una, fu una fuente de fricción. Familias deberían ser familias. No claro, es así, Carmen, que, o sea, perdona que te interrumpa, pero es que eso en realidad sí. no es así. Es no, que no. Es lo triste. Si yo estoy de acuerdo contigo y creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo contigo. Yo creo que creo no se digo. trata tanto, perdona Néstor, de, de diferenciar, sino de incluir. Pero fíjate, es que eh, yo os oigo, ¿vale? pero como soy hermana, no os entiendo que sea tan, tan transparente no se entiendo tú, por una en, razón en la entidad tú cuando eras hermana antes de ser, mar, de ser me, hermano a, me, apart, me aparté participar? cuando quise me aparté cuando quise Raquel por sí, eso hay pues, entidades eso que no pueden participar que, que los, yo por, por ejemplo, ejemplo en el caso poder, de que, que la incluyan. entidad donde está mi hermano yo no puedo participar solo porque soy hermana claro. Exacto. Claro, pero, pero, entonces yo no pido que me diferencien de que me den un trato diferente de mis padres sino que me incluyan Claro, pero a lo, a lo que yo iba, no se trata tanto de, de diferenciar, sino de adaptar, que es lo que yo intentaba transmitiros. Vamos a ver. No parece del siglo XX ni del XXI, ¿vale? O sea, y ya que os voy a contar si nos vamos al año 23, No parece de recibo que se haga distingos, y, y esto espero que se haga lo menos público posible, ¿no? pero es que no lo entiendo. O sea, para mí... Eh, me cuesta hablar de mis hijas como una parte diferenciada. Para mí son familia, entonces estamos mezclando desde mi óptica. ¿eh? Estamos mezclando algo que es más un problema estructural de algunas entidades vale que lo que puede ser el perfil de familia que podamos tener todos nosotros. No sé cómo. No, es, que me, me, es que me cuesta poner, o sea, ponerme en vuestra piel porque yo no he pasado esa parte que vosotros estáis diciendo, o sea, yo cuando he querido participar, he participado y cuando no he querido, que han sido también muchas veces, yo me he podido retraer. Entonces, si hablamos de la parte formal de algunas entidades que tengan que modificar algo, obviamente han pasado 60 años desde que empezó Plena Inclusión, las familias vamos desapareciendo porque es ley de vida y el que no quiera enterarse se tendrá que enterar que o cambia estatutos o pierde. Los socios. O sea, es tan salvaje como es. O sea, esas entidades que se crearon hace 60 años, los socios fundadores, de, entre los que estaban mis padres y otros muchos, van cambiando. Entonces, parece que es lo normal ir cambiando a que el movimiento social se abra. Por eso, yo cuando os veo, la palabra no es resentidos, pero sí un poquito eh, con, con poca poca confianza en que se puedan cambiar algunos temas, no acabo de verlo, porque al final esto es, eh, veamos dónde está el problema, no generalicemos, ¿vale? O sea, porque aquí generalizamos con situaciones de que a mí no me deja una entidad en concreto participar, buscamos dónde está el problema y vayamos a arreglarlo, de verdad, ¿eh? Porque si no podríamos estar hablando de una entidad de no sé dónde. Que todos sabemos que hay muchas entidades en que hay gente, me da igual, perfil técnico, perfil familia, que se considera como que eso el chiringuito es suyo. Y lo digo sin ningún rumor porque, sí, sí. porque es un sentimiento sí, sí, sí. que hay en más de un sitio. Pero hay otras muchísimas que están intentando hacer un importante cambio. Entonces el tiempo juega a favor nuestro. Eh, estamos en un momento diferente de la evolución de lo que es el movimiento Plena Inclusión. Los jóvenes estáis aquí porque es el momento en el que vuestro hermano tiene ya una determinada edad, vuestros padres, entre los cuales puedo estar yo, están en proceso de retirada o repliegue, que debería serlo, de que de manera natural pase, pero yo lo más importante de todo esto, y, y hablo muchísimo y perdonadme, es que no creo que debamos de buscar espacios diferenciados, porque en la unión está la fuerza. De verdad, ¿eh? O sea, es que si, si mis hijas, hablo de, do, de dos porque son las que tengo, en este momento plantearan un movimiento diferenciado al mío, perderíamos fuerza los tres. ¿Me explico? Entonces, identifiquemos el problema donde lo haya, cambiemos lo que podamos cambiar, desde luego desde la confederación lo que podemos hacer es apoyaros o hacer campañas más generales, no se puede ir a entidad por entidad a las no sé cuántos miles de entidades que hay en plena inclusión, pero sí podemos intentar ir haciendo un cambio de mirada. Y sobre todo, eh, yo es que creo que el Movimiento de Hermanos tiene el reconocimiento que debe de tener. Y de ahí en adelante todo lo demás. El Movimiento de Hermanos es un movimiento de familia. Uh -huh. sí, Os suelto sí, sí, un o sea, rollo, como... pero es, que, no, es no, que me cuesta. No, no. En vuestra piel. Es... Me cuesta. Y además, Carmen, jo, me encanta escucharte porque al final es un poco lo que le pedimos a Plena, ese liderazgo ese liderazgo en, en esas campañas, en este decirle a las entidades de que igual os vais a quedar sin socios que, eh, Oye, no digáis que lo he contado no. que <risa> pero, pero que dicho así muy frívolamente pero sí que es sí. cierto que es que Igual Mira, que Raquel les ha quedado O, o ah, empieza perdón. a llegar ese relevo o, o se acaba todo el tema del asociacionismo No, la, yo, yo, yo soy, yo Puedo ser más duro, yo es que creo que a muchas entidades, y es que repito, no es porque lo viva yo, que yo es que vivo todo lo contrario, o sea, yo estaría en tu caso, Carmen, yo he vivido todo lo contrario, aquí en, en mi asociación nos han permitido todo, también es verdad que lo hemos peleado mucho, pero nos lo claro. permiten todo, no tenemos ningún problema, pero sí que es verdad que en muchos encuentros de hermanos, en muchas reuniones de hermanos, eh, no es tanta, tan no es tan generalizado esto, eh. y mira, no, no es que sea el caso particular de la asociación de la Europa, es que hay muchas. Y por supuesto que nos consideramos familias, es que no, no nos queremos considerar sí. otra cosa, no queremos espacios sí. diferenciados, si lo de, vamos diciendo eh, muchas veces, que remamos todos en el mismo barco, pero sí. es que en pues muchos marco. sitios no te dejan subir al barco, ese es el problema. Y a mí y me preocupa de Nosotros más... dentro de nuestras entidades no queremos un espacio diferenciado del de nuestros padres, queremos un espacio, claro. no queremos que haya una cosa específica de, de hermanos, queremos poder participar y no tener pero... que esperar a que falten nuestros padres para participar en nuestras entidades. Hombre, por la parte que me toca, prefiero que compartamos y no que me toque irme <risa> No, no, eso por supuesto por supuesto que no, no y <risa> aparte de la forma que estás diciendo tú, Aro ¿eh? o sea que, pues, si o sea, a mí me encantaría tener, por, por ejemplo, canciones. con mis padres el poder compartir con ellos, pues mira tenemos una junta directiva, pues hoy puedo ir yo hoy puedes ir tú, ¿eh? que sea un espacio común, pero por ejemplo, en nuestro caso no Y tú decías, Carmen, perdona, eh, decías que Claro, que claro, que se ve que las familias van cambiando evidentemente y que, bueno, se van a, o nos vamos todos haciendo mayores y que en muchos casos se puede quedar sin relevo. Es que a mí lo que realmente me preocupa, y ya con esto eh, ya doy paso a que podáis levantar la mano y hay cosas por el chat, lo que realmente me preocupa es que muchas asociaciones, lo que no les importa es que tengan socios o no socios. Eso es lo realmente preocupante. Por eso el movimiento asociativo, llevamos diciendo tiempo, al menos algunas personas, que está perdiendo mucho el sentido de, eso, de asociativo, porque da la sensación, al menos, de que no preocupa el contar con mil socios, 500 socios o 25 socios, sino es de contar recursos, de estar bien posicionados políticamente, etcétera, etcétera. Y eso, a mí, sinceramente, es lo que más, lo que más me preocupa. Bueno, con esto, eh, pues ya eh, la gente que quiere intervenir, yo mientras vais levantando la mano, por favor, os pido que la levantéis todos los que queráis hablar, pero mientras tanto, eh, aquí hay una pregunta por el chat a la que voy dando paso. Dice, hola a todos, ¿cuál es la cronología que estimáis para proyectos como el de Mi Casa que habéis mencionado? ¿Cuándo verá la luz este tipo de proyectos? ¿Existen ya proyectos similares para personas con discapacidad intelectual? donde viven en comunidad y con una mayor autonomía? Muchas gracias, Marta. Eh, Carmen, no sé si puedes responder. Sí, bueno, sí, me acuerdo de todas las preguntas que ha hecho. Cronología no puede haber porque estamos en la fase de estudio, si sí, estamos hablando de una implementación más intensa. O sea que ahora mismo lo que tenemos es que, que con toda la dificultad que hay, de poder justificar fondos europeos por un importe tan alto y con la diseminación geográfica que, que está el proyecto, porque ahí están muchísimas comunidades autónomas metidas. Lo que estamos ahora mismo es en la fase de trabajo y de generosidad, lo dije antes, de muchas de las entidades que están trabajando para el futuro. Experiencias, claro que las hay. Yo he vivido, la de, la de ProBosco en la Orotava, personas con grandísimas necesidades de apoyo, no ya grandes, grandísimas necesidades de apoyo viviendo en comunidad. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, para que esto sea efectivo? Familias que colaboran, una entidad, casualidad, que está formada por voluntarios y un entorno de, de, del área de gobierno, o sea, el ayuntamiento de la Orotava que apostaba firmemente por eso. Hay en otros sitios, sé que en Extremadura hay, en, en la zona de la Comunidad Valenciana, creo recordar que también hay proyectos que ya se estaban haciendo, porque antes de mi casa, ya trabajábamos en ello, porque como comenté antes, cuando de repente alguien dijo, oye, que hay una velocidad muy, muy grande, hay la plataforma de personas con discapacidad tiene unas raíces muy profundas y antiguas, ¿no? eso ha ido trabajándose, ¿qué pasa con estas otras personas? Bueno, pues eso ya lleva tiempo, lo que pasa es que ahora hemos tenido el momentazo de disponer de dinero eh, para, bueno, porque los fondos europeos son lo que son y este año han sido así. Para poder validar un estudio que lo apoye. Entonces, plazo no te podría dar. Ojalá y te pudiera decir 10 eh, años. Ojalá. Pero no lo sé. O sea, lo que sí es real es que cuando la administración pública colabora y en este proyecto de mi casa colaboran directamente porque hay un compromiso de cada una de las administraciones públicas del lugar donde se está desarrollando el proyecto, ya los hemos vinculado a que si el resultado final es bueno, esa administración ya va a estar convencida porque ha vivido el procedimiento. Entonces, eh, eh, es, eh, esto es eh, ir buscando... Esa tela de araña que haga sustentar el que estos proyectos sean viables, pero somos muchísimos, entonces yo plazos no puedo dar. Ojalá y cada persona pudiera decidir dónde quiere vivir en cada momento, ¿no? pero, pero sí que insisto en que estamos en fase de, de estudio y, y, de, y de sacar consecu consecuencias y, y, y convencer a la administración de que no es más caro, de que la felicidad de las personas está por encima de otras muchas cosas de la capacidad para decidir de las familias que vean que su familiar tiene un proyecto de vida digno que no hemos hablado de dignidad pero que en este proyecto en concreto, concreto hay una cosa que es la dignidad de la propia persona ¿no? y no sé si me quedaba alguna cosa pero hasta donde sé creo que te he respondido. sí no Además yo es, ver, es verdad que hay muchos, hay muchos ejemplos ya que como hacían la pregunta, lo que pasa es que es verdad que muchas veces desconocemos eh, siendo del mismo movimiento asociativo desconocemos en una comunidad autónoma, en una federación, lo que se está haciendo en otra, cuando además serían ejemplos pues muy gratificantes de conocer para poder intentar o reclamarlos en nuestra, en nuestra propia federación o incluso en nuestra propia asociación. Pero bueno eh, Raúl, adelante que tienes la mano levantada Sí, a ver la había bajado primero. ¿eh? Vale. A ver, eh, lo primero, muchas gracias por, por esta charla. La enhorabuena a ese trío magnífico de, de presentadores, que, me, que como siempre me encantan. Luego, muchas gracias, Carmen, por, por aceptar esta, esta invitación de, de la red. Y yo, eh, ha habido varias reflexiones que me han gustado mucho. Eh, como por ejemplo, se ha llegado a hablar de los grandes dependientes, lo cual eh, yo soy cuñado de una, de una persona gran dependiente. Eh, yo soy de, de Sevilla y me ha gustado eso, que se hablara de, de ellos, porque en muchas ocasiones no sé, eh, son los no nombrados dentro de los no nombrados. Y yo quería hacer una pregunta que ya en su momento. Eh, se le llegó a hacer o yo le llegué a hacer al a anterior presidente que es cómo eh, nos podemos asegurar o cómo se o, o más concretamente cómo se puede asegurar la, la confederación de, de plena de que la federación y las entidades eh, cumplen esa como esas normas o o esos fines que, que, que me encantan y que, que se llevan a cabo en muchas entidades, pero en otras muchas no. Y que suenan tan bien y que, y que estoy encantado de que se lleve. Pero ¿cómo se puede asegurar? Porque, claro, eh, si una, eh, por ejemplo, en cuanto a la participación de hermanas, yo si mi federación eh, decide no apostar, yo no tengo ningún arma, entenderme arma no como algo, eh, no tengo ningún medio o yo al menos no sé qué medio tengo para decirle, oye ¿qué pasa? Que, que, que yo quiero participar como hermano o sea, como cuñado en este caso o, o a través de, de una red que teníamos yo quiero participar o sea, ¿qué, qué herramientas podemos tener para luchar contra, contra esas cosas que nos están Dando. No voy a decir que se estén dando por A o por B, sino que simplemente no se estén, no se estén dando. Muchas gracias. Pues si la pregunta es para mí, pues te diría Raúl un poco lo que comenté al principio, ¿no? Creo que es un planteamiento más de base, o sea, porque situándonos en que tú estás en Andalucía y voy a personalizar, ¿no? Eh, de nada serviría que yo te dijera, vete a la Junta Directiva de la Federación de Andalucía y planta una pancarta. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, a mí me consta que, el, porque además está muy, muy vinculado con el nuevo movimiento que estamos ahora, que el presidente de la Federación de Andalucía sí que cree en, en, en este planteamiento, pero eso es una persona. ¿vale? Entonces, es un tema más eh, por parte de la Confederación y con la pregunta que hacías de asegurarnos. Eh, es imposible y utópico plantearnos que desde una junta directiva en la cual que nos reunimos una vez al mes y que hay un montón de cosas entre medias que te hacen perder un poco la perspectiva inmediata de lo que está pasando, pudiéramos hacer vigilancia. Lo que se puede hacer es lo que se hace habitualmente, charlas, grupos de trabajo, eso para sensibilizar. Ahora, el día a día se tiene que currar más en el territorio porque si no es imposible. Ahora, también se me ocurre que cada una de las federaciones conoce su territorio, sabe lo que necesita. Entonces, si hay un movimiento, y vuelvo a personalizar porque has sido tú, en Andalucía, ¿no? un movimiento de cuñados, de hermanos, que creen que necesitan algo más, pues bueno, pues a lo mejor pues ustedes además están organizados de una forma por las ocho provincias, ¿no? pues, pues a lo mejor hay que empezar por, por tu provincia. Y decir, oye, ¿qué podemos hacer? Eh, ¿qué, qué? Porque desde la Confederación, seguro que si lo que hace falta es un proyecto formativo o cualquier cosa, si no está diseñado, que vea, me corregirá que seguro que está diseñado, pero si no está diseñado algo para sensibilizar se puede hacer. El propio movimiento de hermanos, esto que estamos teniendo aquí, es nacional hoy, pero ¿y ¿por qué no hacerlo a nivel de, de cada una de las provincias, federaciones, lo que queráis? Depende de cada territorio, ¿no? Ahora, pensar. En que la parte ética de todo esto pueda ser vigilada, y lo digo en plan salvaje, ¿eh? desde la confederación sería mentira. O sea, es imposible. Y lo que no es viable, pues ¿para qué vamos a hablar de ello? ¿no? Ahora, yo sí que vuelvo a decir, yo creo en el movimiento de base. ¿no? Entonces, eh, en, tu, en, en la entidad donde está tu cuñado, creo entender que era, ¿no? ¿Cuñado? ¿Tu cuñado? Cuñada. En la entidad donde está tu cuñada, seguro que a lo mejor falta una chispita. ¿Vale? Para, para arrancar eso, porque eh, gente con ganas, joven, y con deseos de innovar, ojalá y lo estuviéramos en el día a día, ¿sabes? Entonces yo creo que a veces lo que falta es ese arranque, ¿no? Que, que dé fuerza al movimiento. Ahora, si yo te dijera aquí, no te preocupes, que yo vigilo y castigo, te estaría vendiendo un programa electoral, que no es mi caso. Yo creo vale, que también sí, no vamos. es vigilar, vigilar, sino esa chispita de la que hablas, igual son mm. profesionales. Lo que no tiene sentido es que somos una asociación de familias, somos asociaciones de familias uh -huh. y cada vez se invierte menos en los servicios de apoyo a familias mm, y se desmantelan y no se les, mm, nutre, no se les da personal. O a, al final esas chispitas que necesitamos para poner en marcha cualquier cosa, eh, no hablo ahora del movimiento de hermanos, cualquier sí, sí. cosa enfocada a familias es tener detrás profesionales que lo, que lo hagan. Tendrán un equipo de hermanos, de madres, de padres, de cuñados detrás que les van a apoyar, por supuesto. Pero necesitamos esa chispita que es el profesional. Claro, lo que pasa es que Raquel, hay, hay un, un problema en esto, que los profesionales necesitan financiación. Claro, sí, sí, sí. Entonces, el servicio sí. ahí, de ahí familias, estamos, claro, el, el servicio de familias. Que además yo sé que esto, no me acuerdo cuándo, pero en algún momento de los últimos años, se ha puesto encima de la mesa. Porque la, la persona, la trabajadora social, que es quien suele ser... ...el tema de familias, ni siquiera la hay en todas las federaciones. Exacto. No la hay. No la Ese hay. es el problema. Al final, esto sí que es eh, convertirnos en quejotes, ¿no? O sea... La financiación está ahí, estas personas tienen derecho a cobrar y yo lo más que puedo hacer, en este caso, hablando de familias, ¿no? que son las que defienden el movimiento asociativo, es reivindicar la necesidad de que haya la, la financiación. Pero si no la hay, yo te digo, en, en, vuelvo a personalizar, en Canarias tenemos la figura. ¿Por qué? Pues a fuerza de machacar hemos conseguido que la figura se mantenga, pero federaciones que no lo consiguen. Hoy mismo me comentaba un compañero la pérdida de un proyecto en el cual lo que se ha perdido es un montón de miles de euros para el proyecto de respiro familiar. O sea, imaginaros, es que estamos hablando de respiro de familias. O sea, yo creo que desde el movimiento nuestro, del que formamos parte de todos nosotros, sí hay esa sensación. El problema es que somos lo que somos, somos ONGs y dependemos de financiación pública. Entonces, hay momentos mejores, momentos peores. La pandemia no ha ayudado, por mucho que haya sensibilizado a, a la necesidad que, por ejemplo, el movimiento de familias, eh, esa trabajadora especializada en familias o esos 20 especializados en familias hubieran estado ahí. La pandemia ha hecho visible más que nunca la debilidad de las familias, la necesidad de contar con un apoyo. ¿no? Bueno, pues eso en lo que estamos todos de acuerdo. No creo que haya nadie aquí que me diga lo contrario luego necesita de una parte de financiación, que es la desgracia de nuestro movimiento. Porque yo creo sí, que ideas tenemos todas, pero, pero claro, el profesional obviamente necesita cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué hace conmigo. falta, Raúl? Por supuesto. vale Y tú mismo te digo a ti, Raquel, pero, pero bueno, a seguir peleando. Yo parezco eso, eso, mí, yo eso sí es. Eso es, que sigamos peleando ahí. Sí, yo, yo para puntualizar, bueno, eh, y solamente... Eh, solamente para informar, eh, yo desde Andalucía es verdad que hicimos una red de hermanos que mm. tuvo potencia en su momento y no por per personificar, pero es verdad que bueno que en un momento determinado por un profesional eso no sigue y es así de claro. Entonces, claro, frente a eso muchas veces te ves con, con el punto de decir, ostras, o sea, un grupo de personas que durante la pandemia hacíamos cada semana apoyo emocional, que, que de pronto hay mucha gente que, que, que, que lo único que tiene a la semana, aunque suene muy, o sea, muy catastrófico, que, que, que tiene ese poquito, de pronto alguien pueda, que me refiero que, que esto pasa en cualquier ámbito de la vida, pero pueda llegar a decidir, oye, esto no. O sea, es como, uff, reconozco que, que, que algunas veces te yo, gracias a que a que estoy en la red estatal y que, que al final cuando me meto me meto hasta, hasta arriba de todo. Entonces, bueno, pues ya está, ¿no? O sea Pero que, que es verdad, que, que evidentemente no le pido a la confederación que sea vigilante porque, porque bueno. Eh, me parecería imposible, me parecería imposible y aparte no me parecería ni siquiera operativo al 100%, pero que es verdad que, que, que se acaban convirtiendo en empresas y a mí lo que me da pena, algunas alguna federaciones o algún, algún tipo de, de, de parte de ese movimiento, ¿no? Porque, bueno, o sea, yo creo que tendría que haber cosas por encima de, de, de que una persona gerente. Mmm, o, o manda más, por decirlo de manera genérica, decidieran esto sí, esto no, esto... O sea, entonces yo, yo creo que... Bueno, Raúl, no sé. te, te voy a cortar. Bueno, te voy a cortar. Ya está, porque no... Venga, no te voy, voy a, a cortar. Hablar. Evidentemente, eso, eso lo hemos hablado muchas, muchas veces donde hermanos, y es verdad, al final sería cuestión de priorizar, y eso sí que la confederación y las federaciones... Pues muchas veces deberían de priorizar porque los recursos son los que son, eso ya lo sabemos todos, pero a lo mejor habría que sentarse a reflexionar y decir, bueno, pues vamos a dotar estos recursos para esto que creemos que es más importante o pues el menos importante. Y algunas sí lo hacen y otras otras no lo hacen. Y también es verdad que ahora deberíamos ponerlos también nosotros, mirarnos el ombligo y decir, oye, vamos a seguir como, que es una cosa que decimos mucho en los momentos hermanos, siendo martillo pilón y siguiendo reivindicando de alguna manera, no con una pancarta, pero sí el incidir ahí en nuestro espacio, en nuestro espacio, y en que queremos aportar, y en que queremos aportar, y a lo mejor algunas veces lo, lo conseguimos. Pero ahora, Gaby, adelante, perdonad por la espera. ¿Gaby? Yo es que pensé que estaba Cristina esperando antes. No, no te qué? preocupes, Cristina va después. Bueno, pues venga, voy a abreviar y rápido. Eh, primero dar las gracias eh, por hacer este, este café o esta reunión entre amigos y entre hermanos. Eh, dar las gracias a Carmen por estar aquí y escucharnos, porque la verdad es que se, se agradece siempre que haya un foro donde podamos expresar nuestra opinión. ¿no? Y, eh, ahora ya empiezo un poco con mi disertación sobre las conclusiones que, que he, he tenido. Me da la sensación de que siempre estamos como, como si fuésemos un congreso de, de semántica, intentando definir qué es una palabra, qué es familia, qué es comunidad. Perdón, comunidad, qué es. Eh, si son personas altamente dependientes, si no lo son, si no sé qué. ¿Qué es desinstitucionalización? Bueno, todas esas cosas que al final yo creo que sí que son importantes, eh, pero me parece que nos perdemos en, en, en definir otro, otro tipo de, de líneas que son para mí más importantes, que es... Eh, tenemos unos hermanos con una esperanza de vida alta, eh, que antes posiblemente, posiblemente no, no existiese. Eh, llegan bastante más allá que nuestros padres, van a necesitar de nuestro apoyo, nosotros vamos a ser el, el único apoyo en algunas eh, ocasiones. Tenemos un potencial enorme porque somos personas que nos estamos eh, preocupando de formarnos, de aprender, de, de utilizar los recursos que llegan a través de las asociaciones para mejorar en el trato con nuestros hermanos y, y hermanas. Y yo creo que se nos debe tener en cuenta porque es verdad que se repite mucho, pero somos el presente y el futuro de nuestras, de nuestras hermanas. Somos un apoyo y nos hay que tener en cuenta por eso. Luego, ¿por qué existe este movimiento? Tengo muy claro que se justifica en sí mismo que existe porque lo necesitamos. Porque si nosotros no lo necesitásemos, no estaríamos aquí. Y algunas personas necesitamos ayuda. Al margen de nuestras hermanas o hermanos, algunas, algunos de los que estamos aquí necesitamos ayuda. Y por eso buscamos espacios en los que alguien nos entienda y, y por eso estamos aquí. ¿no? Y la pregunta que tengo yo... Para Carmen y espero que no sea, o sea, que no sea inoportuna, es qué espera plena de nosotros como hermanos. Pues inoportuna no, por supuesto, vale. No hay ninguna pregunta que sea inoportuna, pero es que eh, la pregunta tiene que ser al revés, qué esperáis vosotros de plena, porque claro, con el con el comentario que yo llevo haciendo desde el principio, ¿no? Y perdonarme que sea pesada. Eh, si sí, para mí los hermanos son plena, eh, no tiene como mucho sentido más allá de lo que tú estabas comentando, de que muchas de las personas que estamos aquí, no tú solo, podemos necesitar ayuda, sabemos que, quiénes somos para lo que podemos estar, pero no sé yo, y en este caso como cabeza visible en este momento de plena, yo no me he planteado eso, yo no espero nada en concreto, porque me vuelvo a repetir. O sea, eh, sería esperar de ti, Gaby, lo mismo que puedo esperar de, de un papá o una mamá que comparte espacio conmigo en no sé dónde, o del voluntario. O sea, yo creo que eh, tenemos que hacernos a la idea que más allá de las singularidades que hoy hemos comentado, eh, somos personas. Y entonces, lo que vuelvo a decir, en la unión está la fuerza, ¿no? Entonces, yo no me puedo, yo Carmen, no me puedo permitir olvidarme de que estás ahí, Gaby, Gaby, Noé y tanta gente, ¿no? No me lo puedo permitir sencillamente porque es que eh, somos un movimiento de familias. Es que yo creo que a veces, eh, como somos tan grandes y tan no sé qué y Plena parece un caballo enorme y no sé qué. Sí. Pero la realidad es que esto subsiste y tenemos esperanza de que las cosas mejoren porque somos familias. ¿no? Entonces cada uno de los miembros de la familia tiene su momento y sería un poco suicida olvidarse del lugar que ocupa cada uno. ¿no? Y lo que has dicho tú, Gaby, de que estáis aquí porque lo necesitáis. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, primero porque los grupos se organizan como no quieren y en segundo lugar porque sí que es verdad que el momento vital que vive un hermano no es el mismo que el que vive un padre o una madre, porque yo como tengo la experiencia de vivir las dos cosas, lo tengo muy claro, ¿no? pero que no te podría contestar a que espera plena porque sería en este caso algo que ni siquiera me planteo, os lo digo de corazón, para mí el movimiento de hermanos, pues eso, sois lo que sois, y estoy además aquí cuando me necesitéis. Y no creo que haya nada específico, más allá de que tenemos que ponerlo en las pilas, muchos de nosotros, para conseguir que el movimiento de familias tenga la fuerza que tiene que tener. ¿no? Antes habéis hecho comentarios sobre entidades, sobre técnicos, sobre... Los, los técnicos son imprescindibles y son nuestros colegas y sin ellos no vamos a ningún sitio. Pero yo sí que tengo muy claro que esto es un movimiento de familia. ¿Qué es lo que nos justifica? Porque si no, yo Carmen, con un montón de años encima, estaría disfrutando de mi muy merecida vacaciones. Entonces yo sí creo que entre todos nosotros podemos conseguir mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos, tu hermana en este caso, y también la nuestra. Porque yo nunca me olvido de la necesidad que tenemos las familias en el más amplio sentido de que los demás se acuerden de que hay que mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que, que todos creemos en eso, que esto es un movimiento de familias, que precisamente por eso estamos aquí. Y lo que nos da un poco de miedo es que eso se deje de pensar así. Y, y por eso seguiremos. ¿eh? Estamos contigo, claro, claro que sí. Somos un movimiento de familias. Eh, no sé si alguien quiere añadir algo, Raquel, Aroa, porque si no le doy paso a Cristina. Pues Cristina, adelante. Plantea tu pregunta, cuestión, reflexión o lo que tú quieras. Bien. Hola hola a todos y muchas gracias Carmen, que es un lujazo tenerte aquí, cómplice y, y transmitiendo tanta, tanta tranquilidad, la verdad. Es, pues eso, es un alivio, está muy bien. Eh, a ver, ¿qué iba yo a decir? Bueno, estamos con lo del modelo de, bueno, la desinstitucionalización. Te ha salido, te ha salido. Me ha salido, me ha costado, eh, lo he deletreado casi. Y, y yo me pregunto, vamos a ver, ¿cómo se puede conseguir eh, que las personas y las familias de verdad puedan elegir? O sea, que no vaya en detrimento esa, este cambio de modelo, que no vaya en detrimento. Es que yo creo que no tiene que haber un cambio, que tienen que convivir los modelos, que tienen que ir los dos a la máxima calidad. ¿Cómo podemos conseguir que convivan y no se pierda calidad en ninguno? A ver si me puedo explicar. Eh, las familias, los hermanos, o sea, los, las personas con discapacidad tienen que elegir. En algunos casos no pueden, entonces eh, tenemos que elegir a las familias ¿no? con las grandes necesidades de apoyo. Eh, ¿Qué pasa si alguien elige estar en, estar en casa, ¿no? que, que su hermano, su hijo esté en casa? ¿Cómo conseguimos que se integre o que esté integrado la comunidad cuando estamos dispersando los recursos y dispersando a las personas. Esa es una pregunta. Y luego, ¿cómo, eh, cómo podemos hacer para que los centros que ya hay eh, vayan hacia la máxima calidad? Y yo pongo el ejemplo que ya lo hice en Valencia también, del centro de donde está mi hermana, que tiene muy grandes necesidades de apoyo. Y que está eh, una parte del centro, es verdad, que hay otra parte que no. Eh, hay una parte del centro que es donde está ella, que es una gran afortunada y lo somos su familia, está dividida en casitas, casitas de cinco personas, que por detrás están conectadas, de manera que cada uno vive en su casita con sus amigos, ¿no? eh, sus cuatro amigos, el cuidador, y por detrás están conectadas porque mi hermana, por ejemplo, le encanta hacer visitas a las casas vecinas, porque es muy sociable. Eso, si estuviera en mi casa, en el pueblo, no lo podría hacer. Porque no va a tener una persona de apoyo completamente o a mi madre todo el día detrás de ella para que no moleste a los vecinos de al lado si es que se sienten molestados, que esa es otra, que ese es un trabajo gordísimo que es verdad que, que falta en la integración en la sociedad. ¿Cómo se consigue eso? No? Que los dos modelos sean viables, que vayan a la máxima calidad y que las personas de verdad puedan elegir, porque si no, no van a poder elegir, solo va a haber un modelo. Bueno. Esa era mi pregunta principal. Y luego eh, sobre el movimiento de hermanos, os voy a contar una anécdota. El otro, yo estoy en la junta directiva de mi entidad. Creo, realmente creo que sí que puede haber problemas en mi entidad para que haya, por ejemplo, en la misma junta, eh, un padre y un hijo. Porque yo he entrado cuando mi madre, que estaba en la junta, se retiró. Eh, yo no he preguntado nada porque bueno pues a mí me han abierto camino y me han recibido con pues, igual que la red, ¿no? con los brazos abiertos. Pero creo que es que, es, es que la familia es un socio, en este caso, ¿eh? que puede pasar en otras entidades. No es que nos quieran excluir, es que a lo mejor los estatutos, que es lo que yo tengo entendido, eh, son eso, que la familia es socio, no personas individuales dentro de la familia. Entonces, a lo mejor por eso no se puede participar dos miembros. Pero os cuento una cosa, una anécdota rápida. El otro día eh, no en la Junta, en la Comisión de Familias, pues hay padres y hay hermanos y cuñados. Cuñados, bueno, no sé si ese día estaban. Y entonces la responsable de familias propuso, como éramos bastantes, éramos 14 o 13 o así, pues propuso dividirnos en dos grupos, un grupo de hermanos y otro de padres. Y nadie quiso, sobre todo los padres, dijeron no ni hablar, es que aportamos, conseguimos mucho más y es mucho más enriquecedor si estamos juntos. Vale, o sea que sí, sí, en la línea de lo que dice Carmen, pero es que lo dijeron las familias y la, y la profesional venía proponiendo separarnos. Que bueno, que tampoco que está bien, porque hablas de temas distintos y luego yo proponía, y bueno, pues vale, nos separamos, pero luego nos juntamos para poner en común. Pero no, nadie quería separarse. Pues eso. Bueno, eso se va logrando poco a poco en muchos, sí, en muchos sí, sitios. Sí. Lo que pasa es que no en todos, eso está claro. Pero que fue espontáneo, ¿eh? ¿eh? Es que todos dijeron, no, no, no, ¿para qué? Que no, que esto es más enriquecedor. Al final, es, Cristina, lo que, lo que hemos comentado desde el principio, ¿no? Eh, además, muchas veces hay miedo a lo que no conoces, ¿no? Y esa sensación que algunos pueden tener de que si vienen la gente más joven, no porque sean hijos, ni hermanos ni cuñados, ¿eh? Sino ese miedo que puede haber a la juventud, que, que eso existe y lo sabéis en el día a día, ¿no? Pero yo estoy contigo en que hay algo que, que yo creo que no tiene que ver con injusticia, que es las entidades, sobre todo las muy grandes, no pueden dar entrada a la junta directiva o a una asamblea a 200 personas, por lo menos no con voto. ¿no? Pero sí que en, en una entidad sí que se pueden promover los grupos de trabajo, que es la primera parte además para que luego se vaya adelantando. ¿no? Un grupo de trabajo de familias, tú lo has dicho, genial. O sea, a mí me aburriría muchísimo un grupo de trabajo sectorizado, o familias, o madres, o padres, o ya sabéis, esa, esa manía que hay por no por Entonces yo creo que los estatutos, cuando hablábamos de modificarlos, que obviamente yo no soy quien para modificar ningún estatuto, era más en la línea de los prohibitivos, que creo que hay algunos que dicen que única y exclusivamente padre o madre que es que ya en el momento vital que estamos en que se dice que las personas con discapacidad también tienen que tener acceso imagínate cómo nos podemos plantear que no sea un hermano un hermano un cuñado o un voluntario no eso por un lado y luego con respecto a la reflexión que tú has hecho de la convivencia de modelos tú has puesto un ejemplo de lo que ya es algo parecido a un mi casa porque las casitas convivenciales que hay entidades como a París en Madrid que también las estaba desarrollando ya son esos primeros acercamientos al respeto a que una persona, por el mero hecho de ser una persona con grandes necesidades de apoyo, no debe de estar en un modelo hospitalario, que ese es el problema. O sea, nadie habla de una casa en la que convivan cuatro o cinco, no, no. Estamos hablando de que nuestros hermanos en este caso, muchos son gente muy joven, que con el sistema que hay en este momento de institucionalizar, al final se convierten en reos de residencias, quieran o no en una residencia masificada, en la que si ya estamos diciendo que los mayores no es justo que vivan en ese modelo, imagínate nuestras personas, y más si son jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que, primero, no hay, por desgracia, no hay ningún peligro de que un modelo eche al otro, porque van a, vivir, van a convivir muchísimo tiempo. Hay otro modelo del que no hemos hablado y que tú has apuntado algo, que es el apoyo. O sea, el asistente personal, figura sin desarrollar, está ahí. Una persona que en su entorno familiar lo que pueda necesitar es un asistente personal para seguir en su entorno natural, también es una opción de vida. O sea, hay, hay muchas opciones. Entonces, lo que no es justo y es por lo que tanto insistimos en cambiar modelos, es que solo haya un modelo y que sea el que haya decidido la administración. Y como un, una frase terrible que yo oí además aquí en este territorio es que como las personas con discapacidad, y alguno de los compañeros lo ha dicho, tienen una esperanza de vida mucho más alta ahora, ¿Vale? Antes hablábamos de, de vidas de 40 años. Ahora hablamos de vidas que superan las nuestras. Pues que eh, como, el, como, decir, como el, el reciclaje o el cambio de personas, no pasa como los muy mayores que van falleciendo y se va quedando la plaza. Los nuestros pueden ser 80 años de plaza. Pues que eh, para esos hacen residencias grandes, porque es que si no, no les da la vida para hacer casitas. O sea, imaginaros que salvajada se llega a oír. ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo ideal es, primero, que se tenga en cuenta todos los perfiles. Tú has definido muy bien las personas con grandes necesidades de apoyo, pero se puede tener grandes necesidades de apoyo. No tener lenguaje si no es apoyado, pero también querer vivir una vida en comunidad. ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir que no? Lo que tenemos que tener son los medios para que ese modelo de persona pueda tenerlo. Otra, por perfil. Se me ocurren 200 ejemplos. ¿Está mucho más segura en un entorno en donde a los que va a ver son sus amigos de la casita al lado? Pues ¿por qué no? Yo nunca me, a nivel Carmen, ¿eh? nunca me opondría a nada de eso. Pero sí que creo que tenemos que abrir el camino para que la comunidad entienda que nuestras personas tienen que tener su sitio donde quieran. O sea, si es en un piso tutelado que ya hay ejemplos o si es una casa en un pueblo que tenga unas determinadas características y como hay ejemplos, creo que en Castilla y León lo hay, pero en el País Vasco también, ese respeto a quedarte en tu casa con los apoyos que se necesiten. No, no sé, Cristina, si Cristina, sí te he contestado, pero Sí, yo creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que bueno, yo lo veo muy complicado. O sea, que haya medios claro. económicos para apoyar los dos o los tres modelos, o, o casi individualizado lo que quiera cada familia. Lo veo complicado. Pero se está, está en ello. O sea, al final, Ojalá. esto es como: hace 60 años nadie pensaba que hoy nuestra preocupación era hablar de la red de hermanos, ¿vale? Hace 60 años era decir dónde ponemos, ponemos colocamos a nuestros hijos, ¿no? Y hoy estamos en esto, pues eh, yo espero verlo, pero si yo no lo veo, pues que la siguiente generación pueda ver que las vidas de nuestra gente merecen la pena, ¿no? Bueno, ahí, ahí entiendo que estaremos todos en, en esa lucha por conseguir esos recursos porque es verdad que van claro. a ser necesarios y bueno, sí. dándonos, dándonos tiempo pero sí, yo creo que está claro que todos los modelos tienen que convivir porque cada persona va a expresar su modelo precisamente de vida y en eso estamos eh, No sé si alguien quiere decir una última reflexión, idea planteamiento, pregunta porque ya andamos un poquito fuera de tiempo si no, pues os agradezco muchísimo a a todas y a todos, especialmente a, a Carmen, Raquel y Aroa, que nos hayan dedicado este tiempo y esta tarde a, a hablar con nosotros y evidentemente a todos los que os habéis conectado. Os emplazo para una próxima ocasión que anunciaremos sobradamente a los hermanos y hermanas de Castilla y León, que por aquí veo mucho, os emplazo a este sábado que tenemos ya el 14, con encuentro de hermanos, 14 años llevamos haciendo encuentro de hermanos. Qué felicidad. Sí. Y, y luego también, bueno, pues en noviembre tenemos el encuentro nacional, que ahí ya eh, no tomo partido. Los que podamos, vamos, y los que no podamos, pues, pues no vamos y, otro, y otros irán. Así que nada. Los que muchís... puedan, los que puedan, nos veremos. ya estaré allí. Pues muy bien, Carmen. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Raquel. Sí. Muchísimas gracias, Aroa. Y muchísimas gracias a todas y a todos por, por conectaros. Espero que os haya gustado esta charla. Carmen, te emplazamos para una próxima ocasión para hablar de de otros temas distintos y a lo mejor ya no del movimiento de hermanos, sino de otros temas que nos preocupan y nos interesan. Muchas es gracias. Genial. Venga. Que os vaya bien. Adiós. Gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Adiós.